Ya, estaba recién haciendo una porquería de misión que se llama La variedad es la sal de la muerte. Que mi carga, car que me manden a buscar plantitas de mugre hoy, oh, eh. estaba diciendo al Frozen que deberían, no sé, poner un huertito, comprarse maceteros, pero dejar de molestar a la gente. Como allá que tenemos... Uy, ya vinieron de nuevo estos monos de mía Carnazos, so carnazos, so carnosa, toma, boom, dame todo, dame todo lo que quieras, ya, pero bueno, me falta una espina de a ver si la encuentro, espina de está, ay, ay, ay coño? pero en serio, en serio, cuánta mala me tienen, lo que se le encima, no veo nada, ¡Corre ahora! ¡Corre como marica! Ya, perdón. No, voy a poner tan hater debo ser una persona educada. O si no, me voy a convertir en un gimnasio cualquiera. En una slower liga división plátano. Ya. Tengo que matar... Yuda. ¡Diez guerreros escarlatos! Y diez guerreras escarlatas. Pues sí. Ya. Cuando una cuestión tan roja significa que le puedo matar... O sea, es un burro de slave, ahora tengo un burlete, que me sirve para la misión. Entonces, yo lo marco, camino un poquito, todavía no alcanzo, alcance, ¿sí alcanzo, güey que dispara lejos. ¡Ah, ¡Bum! ¡Bum! ¡Boom! ¡Boom! ¡Requete, boom! Ahí viene su amigo, me bueno, encima, no voy a emplear solo. No cara, wey! Dame tu, oro, no me interesa, pégame todo lo que queráis, oye. Boom, ¡Bum! ¡Uy! ¡Te mato con la espada también! ¡Bum! ¡Oh, ay, soy mala! Oh, oh, ay. Listo. Dos de diez. Y ya me cansé. Voy a descansar en, un, en una pirámide de, de ese oh, oh. Listo. Ya. eso fue todo. Fue mucha jugación por hoy.